A continuación vamos a ver cómo crear finalmente tu libro digital abierto, entonces como lo vimos en los módulos anteriores vamos a utilizar el ambiente de GeoGebra para crear tanto las páginas de tu libro como el propio libro. Aquí en este perfil tenemos dos actividades, eso quiere decir son dos páginas para nuestro libro digital abierto, las cuales vamos a utilizar justamente a continuación. Bueno, en primer lugar necesitamos crear nuestro libro y al igual como lo hicimos con nuestras actividades, nos vamos a sacar nuestro perfil y le damos clic en el botón crear, en el módulo anterior utilizamos la opción actividad y ahora vamos a seleccionar la opción libro, le damos clic a esa opción y nos aparece el ambiente de edición de un libro GeoGebra que va a ser nuestro libro digital abierto. Al igual como lo hicimos en, en el módulo anterior, vamos a ir hasta, hasta abajo, le vamos a dar clic en guardar sin haber puesto ninguna información. ¿Cierto? Para que nos demos cuenta que para poder crear un libro necesitamos como requisito un título. Solamente nos pide eso. ¿Ok? Entonces, yo a este libro lo voy a titular poesía, dado que las actividades, es decir, las páginas de mi libro que creé en el módulo anterior corresponden a dos poetas, a una poetisa y a un poeta, ¿ok? Luego, el idioma lo voy a dejar en español internacional y en la descripción es una especie de resumen, ¿cierto?, de eh, prólogo de tu libro, entonces voy a poner una descripción muy breve Luego, en este libro. digital abierto encontrarás información de sobre poetas ok ahora en esta opción donde dice grupo de destino y en donde vas a especificar un rango etario ¿cierto? un rango de edades esto sirve dado que el repositorio de geogebra usualmente se utiliza para eh, recursos educativos abiertos. Entonces, por ejemplo, si queremos utilizar un recurso o si queremos crear un recurso de primaria, vamos a ponerle edad que corresponde a primaria, que creo que es como de 6 a 12 años. Entonces, cuando los profesores o las profesoras estén buscando en el repositorio de GeoGebra, pueden decir, quiero encontrar solo recursos que correspondan al nivel de primaria y ya les va a aparecer estos recursos. ¿Okay? Yo lo voy a dejar para todas las edades. Y las etiquetas son las palabras claves que nosotros ponemos para, hacer, para que aparezcan las búsquedas que se hagan en el repositorio. Ok, entonces para palabras claves, por ejemplo, poesía, eh, mistral, neruda, por ejemplo. Y lo separo por comas y ya con eso quedo. Y acá aparece la opción de visibilidad, al igual que las actividades, nuevamente me da la oportunidad solo de dejarlo como compartido mediante enlace y voy a publicar el libro luego que lo haya guardado. ¿Ok? Y aquí nos aparece el recordatorio de que el libro GeoGebra va a tener una licencia abierta, de, eh, específicamente una licencia Creative Commons de tipo atribución y compartir igual. ¿Ok? Entonces le vamos a dar clic en guardar. Y nos dice el libro se ha creado correctamente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve el libro hasta el momento? Vamos a ir a mi perfil, al perfil. Entonces aquí aparece tu nombre de usuario. Le vamos a dar clic y abrir en una pestaña nueva. Aparece, ¿cierto? Todos los recursos que hemos creado hasta el momento. Aparecen la página de Gabriela Mistral, la página de Pablo Neruda. Y aparece el libro poesía. E Incluso aparece un icono acá, que es un libro con el logo de GeoGebra. Entonces voy a aprovechar que estoy acá y lo voy a publicar para que todos lo puedan ver. ¿Ok? Me aparece la descripción que yo ya le puse, ¿cierto? de manera automática, y le voy a dar clic en publicar. Esto quiere decir que ya todas las personas van a poder ver este libro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve este libro? Le vamos a dar clic derecho y nos, bueno, le vamos a dar y nos vamos a ir para allá. Entonces actualmente lo que tenemos es poesía... El título del libro, el autor, ¿cierto? Que se reconoce de manera automática y el, la pequeña descripción que pusimos sobre el libro. Y aquí aparece tabla de contenidos, la cual se va a ir generando de manera automática. Y acá aparece, ¿cierto? Una, la, como el índice, pero hasta el momento como no tenemos nada, solo aparece esta información. Entonces vamos a ir acá al, eh, al modo de edición del libro. En el modo de edición del libro aparecen dos pestañas que son muy importantes. Primero contenido y luego título de la página. ¿Okay? En el contenido podemos añadir dos cosas. Capítulos y actividades. Entonces van a haber dos niveles para ordenar las cosas en el libro. Los capítulos y las páginas que van a ir dentro de ese capítulo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, no podemos poner... Eh, Primera parte, segunda parte, y en cada una de esas partes capítulo, y en cada una de esas capítulos, eh, páginas, no se puede hacer eso. Solo dos niveles, capítulos y páginas del libro. ¿Okay? Eso lo vamos a hacer a continuación. Ahora nos vamos a ir acá a la pestaña que dice título de página. Y el título de página se refiere a la misma información que nosotros, pus nosotros pusimos cuando creamos el libro. ¿Okay? Y nos aparece una opción más, nos dice imagen del título. Entonces, se refiere a la imagen como la imagen de portada de nuestro libro. Entonces, para utilizar una imagen cierto que sea libre, me voy a ir a Wikipedia, por ejemplo. Y voy a buscar, voy a poner aquí la palabra libro. Entonces me aparecen imágenes. Voy a utilizar, por ejemplo, esta, que se ve bonita, que son libros an antiguos. Voy a descargarlo de la misma forma que lo hice en el módulo anterior para las actividades. Voy a elegir un tamaño no tan grande, lo voy a descargar y también voy a acceder a la información del autor. Entonces me voy a ir al libro, nuevamente no voy a cerrar esto, esto es importante, lo voy a copiar luego. Me voy a devolver a, li a mi libro, voy a aquí sí me pide examinar, es decir, abrir la carpeta de mi computador para ir a buscar el archivo, ¿OK? el archivo es este, se dan cuenta ahí está la previsualización, le voy a poner abrir y ahí va a estar cargando, entonces no me va a decir cuándo lo está cargado o no, entonces para eso me voy hasta abajo, luego de haber cargado el archivo y le voy a dar clic en guardar y aquí ya me dice que el libro se ha guardado correctamente y me aparece la imagen de portada del libro. Ahora cuando yo elegí las opciones acá, no puse la opción más grande, que era de 3070 píxeles por 2048. Porque si descargo la opción más grande, el archivo, eh, el archivo va a pesar mucho. Y eso quiere decir que se va a demorar mucho en cargar. Y a veces cuando se demora en cargar la imagen, se demora en guardar el, el, tanto el libro o las actividades, ocurren problemas. Eh, en el proceso de guardar y no se guardan, finalmente. Entonces yo les recomiendo que utilicen una opción que no sea tan pesada. Si se fijan, utilicé la opción mediana, tampoco la pequeña. Utilicé la opción mediana. Esa fue la que subí y no tardó más de tres segundos en guardar el libro. ¿okay? Ahora, aquí donde dice ver el libro, significa lo mismo. Me va a mostrar el libro y lo único que he añadido a continuación ha sido la imagen. Por lo tanto, me va a aparecer eso. ¿ya? Ahora, Voy a ir a, bueno, tengo aquí, voy a darle clic a las opciones y voy a poner editar libro. Y voy a empezar a añadir mis capítulos y mis páginas del libro, ¿ok? Entonces, para eso es muy importante tener abierto nuestro perfil. Entonces le voy a dar clic derecho, abrir nuestro perfil. Recuerden que aquí donde aparece su nombre de usuario, bueno, su nombre, perdón. Ustedes le dan clic derecho, eh, abrir una nueva pestaña y se va a abrir su... Su perfil GeoGebra en una nueva pestaña, ¿ok? Entonces ya aparece mi libro, fíjense que ahí dice libro, me aparecen dos actividades que van a ser justamente las dos actividades que yo voy a añadir a este libro que van a ser las veces de páginas, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante cuando yo quiera añadir las actividades o las páginas tener abierto mi perfil? Porque acá puedo acceder rápidamente a los nombres, por ejemplo, de las actividades para añadirlas acá. Ok, entonces voy a comenzar. Voy a añadir mi primera actividad. Para ello le doy clic en añadir actividad y me va a mostrar una ventana para buscar los recursos. Ahora, esto es muy importante. Siempre me va a mostrar como primeras opciones los recursos de mi perfil. Por eso me aparece de inmediato el recurso de Gabriel, la actividad Gabriela Mistral y la actividad Pablo Neruda. Ahora, si no aparecieran, por ejemplo, si yo quisiera buscar cualquier otra cosa y me aparecen muchos resultados, por ejemplo, esto es de matemática, entonces vamos a poner, vamos a poner perdón, álgebra, por ejemplo, y voy a buscar álgebra, me van a aparecer muchos, muchos, muchos recursos que yo podría añadir a mi libro. Sin embargo, si yo quiero encontrar un único recurso, es decir, quiero añadir, por ejemplo, el de, de Gabriela Mistral. Entonces acá le voy a dar clic en las opciones y voy a seleccionar compartir. Fíjense que al último, cierto, en, en la última parte de la URL de esta actividad, hay un código que tiene solo letras. Entonces ese código es el identificador único del recurso de esta actividad. Entonces yo puedo copiar esto, esta parte, me voy acá a la edición de mi libro... Y en vez de poner álgebra, yo voy a borrar eso y voy a poner, voy a pegar el código. Y me va a arrojar un único resultado. ¿Ok? Ahora, lo pueden hacer con ese código o lo pueden hacer con todo el enlace. También les va a funcionar. ¿Ok? Copiar. Aquí lo voy a pegar. Y va a ser lo mismo. ¿Ya? También va a aparecer ese único recurso. Ahora... Para añadir la actividad al libro, simplemente le damos clic en el botón agregar. Bueno, de esa manera queda añadida la actividad, ¿cierto? Que va a ser las veces de página en tu libro GeoGebra. Entonces, si se dieron cuenta acá, había una, un mensaje que decía guardando. Entonces, cuando ya aparezca acá tu actividad, ¿cierto? Aparezca, por ejemplo, el nombre, aparezca... La imagen de portada quiere decir que ya se quedó guardado todos los cambios en tu libro. Ahora vamos a ver cómo quedó. Aquí le voy a dar clic derecho y voy a abrirlo en una nueva pestaña para que veamos nuestro libro. Entonces es un libro que tiene una sola página, por eso nos muestra solo la página. ¿okay? Pero se dan cuenta aquí tenemos el nombre del libro cierto y tenemos nuestra página ahora se va a se va a mostrar no se asusten si les aparece esto ok entonces cuando ya en va vayamos a añadir más de una actividad más de una página nos va a mostrar su vista de libro entonces voy a añadir otra actividad voy a ir a mi perfil bueno aquí ya está cierto recuerden que si quieren buscarlo entre muchas actividades que les aparezca quieren buscar una en específico pueden ir a su perfil pueden copiar por ejemplo en la opción de compartir, pueden copiar el enlace, se van acá, lo pegan y ya les aparece únicamente el recurso que corresponde. ¿Okay? En este caso el de Pablo Nerva. Entonces voy a darle a, a, a, eh, un clic al botón agregar. Y ya me aparecen las dos. Y nuevamente, ya quedó todo guardado. Entonces acá voy a darle a actualizar. Y ya me aparece, por ejemplo, el libro, poesía... Aquí aparecen las dos páginas, si se dan cuenta me aparece aquí en la tabla, me aparece solamente el título del libro, que es poesía, y me aparecen las dos páginas. Eso quiere decir que no tiene ningún capítulo, ¿ok? Entonces ahora vamos a añadir un par de capítulos a este libro para que se vea mejor cómo queda la tabla de contenidos y cómo se pueden ir ordenando las páginas dentro del libro. Entonces le vamos a dar clic aquí en, el capi en la opción Añadir un capítulo. Me dice crear un nuevo capítulo o uno existente. Le vamos a dar clic en un nuevo capítulo. Y le voy a poner un título. Por ejemplo, le voy a poner el título eh, eh, Poetas. Perdón. Poetas. Ahí está bien escrito. Entonces, capítulo sobre eh, hombres que han escrito poesía. Okay. Voy a guardar. Y ya con eso quedó aquí el capítulo. Ahora, si bien aquí aparece la numeración, dice 1, luego cuando lo veamos en, en la, el modo de, de vista del libro no va a aparecer esa numeración. Entonces yo les recomiendo que le pongan número. Okay. Por ejemplo, a este le voy a poner el número 2 porque quiero que sea el segundo capítulo. Perfecto. Voy a guardar. Ahora, como hay solo un capítulo, ambas páginas están en ese capítulo. Ahí está, poetas. Voy a añadir un segundo capítulo. Para esto voy a hacer... voy a copiar esto. Ok, porque voy a poner la, de, la misma descripción, pero voy a cambiar solo un, un poquito. Y aquí voy a poner poetizas. Perfecto. Voy a pegar y voy a poner capítulo sobre mujeres... Que han escrito poesía. Voy a darle clic en guardar ahí está pensando y ya está los dos capítulos, poetizas y poetas ahora, si se dan cuenta, los números están al revés, primero está el capítulo 2 y luego está el capítulo 1 y además, si le doy clic al capítulo de poetizas, no aparece ningún recurso ¿okay? entonces, en primer lugar, voy a poner bien el orden, voy a poner poetizas al principio, entonces simplemente lo selecciono fíjense que el icono del puntero cambia de una flecha a una manito seleccionando algo. Le doy clic y sin soltar el clic lo voy a arrastrar hacia arriba. Ahora lo suelto y ya quedó. Entonces, ahí está, capítulo 1 poetizas, capítulo 2 poetas. Ahora necesito que la página sobre Gabriela Mistral esté en el capítulo 1 de poetizas. Entonces voy a ir al capítulo 2, donde están todos. Y simplemente también, como lo hice con los capítulos, voy sobre el recurso. se si fijan, ahí ya cambió el puntero. Ahí está una flechita. Ahí está la mano seleccionando algo. Doy clic, lo dejo presionado y lo arrastro hacia el capítulo donde yo quiero. Luego lo suelto y ya quedó. Entonces, se si fijan, capítulo 1 tiene una página. Capítulo 2 también tiene una página. Ahora vamos a ver cómo se ve este libro. Libro poesía. En este libro digital abierto encontrarás información sobre poetas y poetizas. Aparece nuestra imagen de portada y aparece automáticamente la tabla de contenidos. Entonces, esta, esta tabla de contenidos es interactiva. Ustedes le pueden dar clic y ya los va a mandar o al capítulo, ¿cierto? O a la página. Perfecto. Ahí está. Entonces, de esa manera, hemos creado... Un libro digital abierto, hemos añadido una portada, le hemos puesto un título, le hemos puesto una pequeña descripción y luego añadimos capítulos, en este caso tiene dos, y añadimos u ordenamos las hojas, ¿cierto? las páginas, en cada uno de esos capítulos. Ok, Ahora, para compartir este libro en, en el ambiente de nuestra aula virtual, para que lo compartas, con tus compañeros que van a hacer el proceso de revisión por pares, lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos con las actividades. Entonces es este enlace, ¿okay? lo copias y lo pegas en el espacio dispuesto en el aula virtual o también acá en las opciones le das cli clic en compartir y te va a aparecer el mismo enlace. ¿okay? Entonces lo copias y lo pegas donde corresponda en el aula virtual.